Hola gente, y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación para ir a fiestas para la cual le vamos a crear una nueva pantalla para poder crear una fiesta seleccionando una ubicación en el mapa a través de tipear la dirección en un campo de texto. Si te gusta aprender a programar a través de ejemplos de aplicaciones reales y tutoriales no te olvides de suscribirte y activar la campanita para, para no perderte de ningún video. Adicionalmente, si querés colaborar con el canal, te podés unir a nosotros en nuestro server de Discord, cuyo link está en la descripción, así como también colaborar a través del Patreon, como lo hacen estas personas, a las cuales les agradezco muchísimo por su apoyo. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos al video. Vamos a retomar donde dejamos el último capítulo de esta serie por lo tanto si no vieron los dos primeros capítulos se los dejo en la descripción y seguramente pueden aparecer por acá arriba para que vengan en sintonía con lo que estamos tratando de hacer. Tenemos una aplicación donde nos podemos unir a una fiesta para esa fiesta nos van a pasar un código y con ese código vamos a ver un mapa de la ubicación donde estamos nosotros la ubicación de cuál es la fiesta y la ubicación en azul de otras personas que también están yendo a esa fiesta entonces de manera muy simple podemos coordinar para encontrarnos en un lugar y ver quiénes están cerca y quiénes no, ese es todo el concepto de la aplicación hasta el momento no tenemos forma de crear una fiesta por lo tanto en este episodio vamos a estar trabajando en cómo crear una nueva fiesta, cómo generar un código que sea cortito para poder compartirlo fácilmente y cómo seleccionar una dirección a la cual queremos ir y a partir de esa dirección obtener una latitud y una longitud para poder crearlo en la base de datos. Para poder obtener una ubicación a partir de una dirección de una calle o de un nombre de un local hay diferentes alternativas. Tenemos sistema de geolocalización, tanto en Android como iOS. Tenemos una clase Geocoder que trabaja en Android con Google atrás tenemos las APIs de Directions y de Google Places si quisiéramos usarlo vamos a mantenerlo simple y vamos a utilizar en este caso un plugin que se llama Address Search Text field cuyo actor es Josh Luna que es uno de los suscriptores al canal y es por eso que elegí hacerlo con esto que utiliza internamente las librerías de Location, Geolocator y Geocoder usando estos tres plugins lo que logró es hacer un widget que es un widget de texto que cuando tipeamos podemos seleccionar una dirección y de las direcciones disponibles que se parecen a, la que no, a las que nosotros tipeamos nos devuelve el punto para mostrar en el mapa este plugin ya nos resuelve casi todo el flujo integrando estas tres librerías para utilizarlo vamos a agregar la dependencia primeramente copiamos, abrimos nuestro powerstep.yaml y agregamos la librería le damos a Packages Get. En este caso vemos que nos tira un error porque nos dice que el paquete, este address search text field depende de location 302 y nosotros estamos usando la 2.05, eh, la 2.5.0. Por lo tanto, acá tendríamos que actualizar nuestra versión. Le damos a Packages Get de vuelta y ahora sí tenemos nuestro paquete instalado. Después vamos a volver a la documentación para ver cómo se utiliza. Lo que sí nos interesa ver es cómo hacer el setup y básicamente tenemos que agregarle dos permisos para obtener la ubicación esto lo vamos a abrir dentro de nuestro android app source android manifest y acá antes de el application podemos poner los permisos que nos pide para funcionar ya con eso deberíamos tener todo el setup si usamos iOS tenemos que hacer otras cosas lo único que nos queda ahora es usar el widget pero para eso vamos a necesitar primero crear la pantalla para ingresar una dirección. Vamos a venir a nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo archivo que se llame Create Party Screen. Vamos a importar la librería de Material Design y vamos a empezar con un Stateless Widget que se llame Create Party Screen. Vamos a tomar el scaffold que utilizamos en el Join Screen para que sea igual. Y vamos a empezar con una pantalla vacía. Adicionalmente en nuestro main vamos a empezar utilizando nuestra nueva pantalla. Falto una Y y la vamos a importar. Acá el map screen se me rompió porque al cambiar la versión de la librería de location hay algunos cambios respecto del video pasado. Para empezar on location change ya no es más un método sino que es un atributo por lo tanto le tengo que eliminar los paréntesis y luego Denied y Granted ya no son más en mayúsculas sino que son en minúscula. Y una vez arreglados los detalles reiniciamos la aplicación para que se ejecute con la nueva dependencia y con el nuevo código modificado. Mientras esto compila vamos a ver la documentación. La documentación nos muestra que nuestro Addressed Text Search field es un campo que aparentemente se va a parecer a un campo de de texto común y corriente, le podemos pasar un input decoration, le podemos pasar un estilo de texto, le podemos pasar un controller para saber cuál es el texto ingresado y luego tiene algunos parámetros especiales como por ejemplo el country que le sirve a la librería para decirle cuál es el país donde tiene que hacer la query de las direcciones, luego tiene un array de excepciones de ítems que no queremos mostrar, supongamos que hay ciertos lugares que son peligrosos, prohibidos o que no queremos que aparezcan nunca en la búsqueda podríamos ponerlos como excepciones. El core for ref, no me acuerdo si lo explica, no entendí para qué es. Y luego tenemos un done que nos va a devolver el address point seleccionado cuando el usuario lo elige del diálogo. Más abajo podemos ver cómo funciona, ya tenemos nuestra aplicación corriendo entonces vamos a proceder a decir que vamos a tener una columna y dentro de esta columna vamos a agregar un address text search field esto tiene dos parámetros solamente requeridos los otros si no se los pasamos genera unos por default vamos a decirle que vamos a buscar Argentina y en el ondón vamos a, vamos a recibir un address point vamos a decir que cuando seleccionamos un ítem queremos imprimir la latitud y la longitud de ese punto seleccionado salvamos, me aparece el cuadro de búsqueda cuando yo lo cliqueo me aparece este pop-up y yo acá por ahí y acá podría decir que nos vamos a encontrar en el Creator Colón de Cava. Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la capital de Argentina y por alguna razón que tengo que reportar el bug, voy a ver si después de grabar el video lo hago en general me aparece muchas veces me aparece que la primera búsqueda me aparece el loading pero me dice que no hay resultado y cuando yo aprieto enter hace otra búsqueda y ahí sí me encuentra los resultados no sé si ese es el comportamiento esperado yo esperaría que sin apretar el enter me devuelva lo mismo pero eh, en fin habría que verlo con el autor que posiblemente vea este video y pueda dejarnos un comentario y si no le voy a hacer un reporte en el github como para ver si hay algo que mejorar y que su trabajo mejore con el tiempo acá nos da varias opciones de las que encontró algunas en san nicolás esto son resultados que devuelve la, las APIs que utiliza por detrás este widget. Cuando yo selecciono uno, me lo selecciona acá arriba. Como ven, el ondon se me ejecuta, pero el diálogo no se me cierra. Eso es porque el diálogo tenemos obligación de cerrarlo nosotros. Y para eso tenemos que llamar al navigator.pop para cerrar el diálogo. Recuerden que cuando abrimos diálogos... Esos diálogos los maneja el navigator, entonces para cerrarlos tenemos que hacer un pop como si fuera una ruta estándar. Nuevamente, teatro colón, se cava, seleccionamos, se cierra el diálogo y tengo, mis, y tengo mi ubicación. Hasta ahí está todo muy bonito. Estaría bueno que cuando selecciono la ubicación me muestre el mapa con la ubicación. Por lo tanto voy a sacar el mapa que ya estábamos usando, lo voy a copiar y me lo voy a traer también a mi pantalla de create party vamos a importar el paquete de google map vamos a decirle que empiece en una ubicación cualquiera por ejemplo en la 00 no tenemos markers y ahora tenemos el problema que el map controller lo tenemos que guardar en un estado por lo tanto el stateless widget no nos sirve y lo vamos a convertir a un stateful widget para poder tener un map controller y de esa manera poder en el ondon mover la cámara apuntando al punto que acabamos de seleccionar vamos a guardar ese punto en una variable que se llame target y también vamos a decirle que empiece en el 0.0 cuando seleccionamos un punto vamos a decir que nuestro target va a ser el point.latitude point.longitude así ya nos queda guardado para después y vamos a tomar el map controller y vamos a hacer una animación de cámara para centrar el mapa en el punto seleccionado. Y para eso vamos a usar el camera update new lat lng y este recibe el punto al que queremos animar la cámara. De esa manera deberíamos ver el mapa con una animación centrándolo en el punto acá vamos a eliminar estos dos que no los necesitamos y vamos a reiniciar esta vista que nos tira un error el Google Maps no sabe cómo renderearse porque no sabe cuánto lugar ocupar estamos dentro de una columna por lo tanto le decimos al Google Map que se expanda ahora sí, tenemos un mapa, aparece celeste porque estoy en el punto 00 en el medio del océano pero si sí, tenemos suerte y yo acá selecciono el Teatro Colón en Cava selecciono la primera opción vemos como mi mapa se anima hasta llegar a la ubicación del Teatro Colón en el medio de la pantalla. No tengo un marker pero si quisiera lo podríamos agregar podríamos tener un set de marker empieza vacío le decimos al mapa que estos son los markers que queremos dibujar y cuando alguien se selecciona una ubicación podemos hacer un set state y decir que los markers van a ser igual a un set nuevo y sobre esto vamos a agregar un nuevo marker que tenga como marker ID un marker ID con el string target y un position con la ubicación que el usuario acaba de seleccionar. De esta forma vamos a reiniciar porque cambiamos muchas cosas, nuevamente vamos a seleccionar una ubicación y ahí vemos cómo se centró y me aparece el marker seleccionado. Si buscamos por ejemplo el teatro coliseo que estaba un poquito más arriba y lo selecciono Ahora se me mueve del teatro Colón, me fui al teatro Coliseo y el mapa se actualizó y el marker se actualizó. Con eso ya tengo una forma de seleccionar una ubicación y mostrarla al usuario en el mapa. Lo que nos estaría faltando es abajo del Google Map poner un botón que por ejemplo podemos utilizar un Flow Action Button para que sea un botoncito redondo. Queremos poder presionar ese botón y queremos que tenga un icono por ejemplo sea el check. Ahí me aparece el botón, pero me parece feo porque el botón tiene mucho gris y lo ideal sería que el botón esté arriba del mapa, por lo tanto en lugar de una columna nos va a convenir poner un stack que también tiene hijos y vamos a decir que nuestro stack va a tener atrás del todo el google map, luego arriba va a tener la barra de búsqueda y luego abajo va a tener flotando el action float button salvamos esto y me aparece así todo medio roto eso es porque tenemos que darle posición a las cosas vamos a decirle al botón que queremos que se vaya a 8 del fondo y vamos a decirle que left y right sean 0 para que el botón aparezca centrado ahí lo tenemos abajo más organizado y luego acá a nuestro campo de texto así como está no nos sirve mucho porque se confunde un poco con el mapa por lo tanto acá lo que nos conviene hacer es también ponerle un positioner vamos a decir que separamos 8 del top 12 del left y 12 del right ahí está un poquito más separado pero como no tiene fondo o pues transparente se puede seguir confundiendo vamos a arreglar esto poniendo un container y a este container le vamos a poner un color blanco y vamos a poner un pequeño padding para darle lugar a nuestro campo de texto y ahí tenemos nuestro campo de texto flotando sobre nuestro mapa ahora lo puedo cliquear, puedo elegir otra vez el teatro Colón en Cava selecciono la opción y me está tirando un error, me está tirando un error de que el par en data widget es incorrecto ah, supongo que es que este expanded está esperando un flex y no un stack nosotros queremos tener un google map que llene toda la pantalla para eso podemos usar el positioner.fill que es un widget que nos va a llenar toda la pantalla dentro de un stack vamos a hacer un restart por las dudas, ahí vemos que el layout sigue estando bien Seleccionamos nuestro teatro Colón, le damos a la flechita. Ahí widget se animó, me aparece el widget y tengo el botón listo para irme a la pantalla del de mapa. Ya con esto tengo todo lo que necesito para crear un party. Lo único que me estaría faltando es irme al Map Screen. Como vemos Map Screen recibe un User ID y un Party Number. Por lo tanto acá en mi botón On Press... Debería poder definir un user ID, después definir un party number, luego crear el party y luego abrir el mapa. Vamos a ir, tenemos que hacer esos cuatro pasos, así que vamos a ir haciendo uno por uno. User ID. Esta aplicación todavía se maneja de forma anónima, por lo tanto no tenemos un user ID lo que podemos hacer es tomar de nuestro join y estamos utilizando UID generado de manera aleatoria para identificar al usuario, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita porque en la próxima entrega de este video le vamos a agregar google sign in y ya el user id no va a ser más aleatorio sino que va a ser google sign in con firebase out, así que entonces nuestro user id vamos a decir que lo tomamos de la librería uuid. Vamos a necesitar un party number, que por el momento lo vamos a poner a mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego necesitamos crear un party, entonces para crear un party tenemos que utilizar las mismas queries que estábamos, utiliz que estábamos utilizando en, en el mapa, que es el que los va a leer a este party number. Y si nos fijamos, nuestro party number era el tomar Firestore, agarrar las colecciones de party y, un doc y agarrar un documento que tenga ese party number entonces vamos a copiar eso estamos usando await por lo tanto este callback tiene que ser async vamos a importar firestorm y acá tenemos dentro de parties nuestro, nuestro documento party number y a este documento nosotros queremos setearle datos si vemos la documentación de este save data nos dice que escribe al documento referido que el documento referido es parties barra party number si el documento no existe lo va a crear y si existe lo va a sobrescribir ¿Qué atributos tenía nuestro party? Si vamos a Firebase nuestros parties tenían un ID que era el party number y tenían una colección de people que no me interesa porque empieza vacía y tenía una, un atributo target que era un geopoint eso significa que acá yo tengo que pasar un target y que esto tiene que ser un geopoint. Y este geopoint se inicializa con la ubicación seleccionada por el usuario. Y con eso se crea el party. Por último, tenemos que abrir el mapa. Y si vamos a la ventana de Join, vemos que para abrir el mapa hacíamos todo esto. Y para no repetir tanto código, vamos a copiar el material root vamos a ir a la clase mapScreen y vamos a crear un método estático que se llame route que retorne la material page route. esto va a recibir un userId y va a recibir un party number. este método estático es simplemente para escribir menos código y repetir menos código y evitar errores en el futuro, nuestro join screen lo vamos a modificar y vamos a hacer un push de maps screen.road y vamos a pasarle los parámetros que le estábamos pasando directamente antes de copiar. Con eso simplificamos mucho nuestro código. Entonces ahora podemos copiar este navigator push y lo podemos pegar acá para abrir un nuevo mapa vamos a importar la librería y ahora vamos a decirle que el user ID ya lo teníamos creado y el party number es el que vamos a calcular dentro de poquito salvamos vamos a reiniciar por las dudas vamos a abrir Firebase para ver qué es lo que pasa dijimos que nuestro party number va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 por lo tanto estamos esperando acá que aparezca otro documento teatro colón cava seleccionamos la ubicación la tenemos seleccionada, nos parece que es correcta, le damos al botón para ir a la party esto demora un poquito porque tiene que ir a Firebase, ahí Firebase creó la colección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en algún momento debería empezar a actualizar la ubicación ahí ven como el target está bien creado pero por alguna razón no me está leyendo las personas o no está mandando mi ubicación, acá podemos ver que esto me está tirando un error me está tirando un error que el Reduce, bien. Por algún motivo, cuando no tenemos... Cuando People está vacío, la primera vez antes de leer las personas, como no tengo ninguna persona, el Reduce no se puede usar. Entonces eso hace que explote todo. Entonces tenemos que decir que si People es Empty, empiezo en cero y si no, hago la cuenta que hacía el video pasado. Aparentemente el Reduce no sirve si entramos con una lista vacía, salvamos eso, esto está dentro de un callback, así que vamos a tener que salir, vamos a reiniciar, un defecto que tiene esto es que los documentos me quedan colgados, es decir, si salen todos los participantes de una party me va a quedar colgado, eso no es ningún problema, se puede mejorar de otra forma. Ahora sí, nuevamente tenemos una aplicación que arranca de cero, teatro colón cava, elijo la dirección, se centra el mapa y me parece el Teatro Colón bien seleccionado, le damos ir a la fiesta, que es el botón azul acá de abajo, tenemos que esperar un poquito que el documento se crea en Firebase, ahí apareció el documento creado y ahora ahí sí se actualizó el mapa y se leyó cuál es el target y cuál es mi ubicación en el mapa. Si miramos la, la colección de people veo que hay un UID que debería ser yo y que tiene la ubicación que veníamos utilizando ya desde el capítulo pasado que está simulada por el emulador. Entonces de esa forma ya tengo la forma de crear nuevos parties. Ahora tener un party 1, 2, 3, 4, 5, 6 es realmente molesto porque Tendría que ser primero aleatorio porque si yo los hago 1, 2, 3, 4 secuenciales, cualquiera que encuentre un ID puede encontrar ID de otras fiestas solamente probándolos. Entonces eso no está bueno porque esto hace que la aplicación sea un poco más insegura desde el punto de vista de la privacidad de los datos. Recuerden que acá estamos mostrando ubicaciones de la gente en tiempo real por lo tanto esos datos sensibles y no queremos que cualquiera sin querer pueda entrar entonces queremos generar parting numbers que sean un poco más complejos de determinar y a su vez queremos que esos parting numbers sean chiquitos yo podría hacer un SHA256 que tiene como 64 caracteres pero si se lo tengo que dictar a alguien por teléfono o copiarlo y pegarlo que alguien lo, lo tipee en whatsapp son muchos números Idealmente lo que nos gustaría hacer es como hacen los servicios esos que acortan urls tener un código que sea lo más chiquito posible y lo más legible posible. Para eso hay varias técnicas, la que más me gustó, que es la que terminé usando, es convertir un número entero en su representación en base 36. ¿Sí? Así como tenemos base 2 para binario, base 10 para decimal, base 16 para hexadecimal, podemos hacer cualquier base, base 36 por lo que investigué, es una buena base para hacer este tipo de cosas. Voy a pegar el código que calcula el, nuestro base 36 y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta calculate number va a recibir nuestro user ID y hacia dónde queremos ir y con eso va a generar un string que contenga esa información. Como mi user ID es random y supuestamente único, cuando hagamos signing con Google va a ser más único todavía. Y el target está representado por la longitud exacta del punto que yo elegí en el mapa. Este string va a ser único para cada party, básicamente. Es muy, salvo que yo cree dos parties en el mismo exacto punto, este string va a ser, un, va a ser eh, único. Entonces eso ya me sirve. Pero dijimos que yo necesito un entero. Todos los strings se pueden representar con enteros como con un hash code. Los strings con la misma secuencia de caracteres tienen el mismo hash hashcode. ¿sí? Es decir, si yo cambio la secuencia, cambia el hash code, Por lo tanto, yo puedo decir que el hashcode es único. Luego con eso, lo que tengo que hacer es convertir ese int a un número en base 36. Esa, esa base 36 lo hago a partir de estas 36 caracteres. Los números de 0 a 9 y todo el abecedario en inglés. Busquen... Eh, cambio de base por divisiones sucesivas, es el método, así se llama, si quieren saber un poquito más. Y eso me va a un string que va a ser un código cortito que ahora vamos a ver que realmente funciona. Entonces acá vamos, lo que vamos a querer hacer es un calculate number para user ID y para target. Y ese va a ser aleatorio para nuestros, para cada usuario y para cada ubicación. Recuerden que ID es aleatorio en sí mismo, por lo tanto vamos a demostrar eso abriendo Firebase y viendo que si yo acá voy a Teatro Colón Cava y le doy Ir a la fiesta, vean que el código de mi fiesta es AP4XDB, ¿sí? Es un código súper cortito, en este caso son 7 letras. Si quisiéramos co más cortos tendríamos que cambiar el int para que él calcule un número más chico. Si yo vuelvo para atrás y elijo Ir de vuelta, como me cambia el user ID, me crea el 91 BIDL. ¿sí? Y así por cada uno me va a crear un código de probablemente 6 caracteres y no, hasta 6 caracteres. Todos aleatorios y todos fáciles de copiar y difíciles de adivinar para alguien que quiera comprometer la seguridad. Les queda de tarea hacer que cuando cliqueamos el botón aparezca un loading. Para que el usuario sepa que se está creando el party. Eso se los voy a dejar de tarea. Con este capítulo va a salir el código fuente de esta aplicación, posiblemente un día después de que vean el video, es decir, el código seguramente salga el viernes en vez del jueves, pero les voy a avisar por los comentarios, así que estén atentos. Y con eso vamos a cerrar el video de hoy, espero que les haya gustado, así que gente no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse el próximo video y si lo desean se pueden sumar a nuestro server de Discord o colaborar con el canal a través de Patreon. Sin nada más que agregar, los saludo hasta la semana que viene.